Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube Bueno, eh, hoy vamos a estar viendo y reaccionando a un video que tengo muchas ganas de ver Este video porque dice, eh, es un video de agarrar la pala, un canal que está muy bueno, la verdad me encanta Ya me, me, me pone cachondo solamente el nombre agarrar la pala, boludo, o sea, onda Deja de rascarte las balls y empezar a laburar, amigo, agarrar la pala eh, lo pueden buscar en YouTube, está muy, muy bueno. Me encanta, siempre veo los videos de, de estos chabones. Así que, nada, vamos a ver este videito que supuestamente... va Supuestamente no. En el cual se supone, bueno, sí, si en realidad no, no sé qué pierda va a pasar porque no lo vi. Eh, una vecina de 11 se le planta al zurdo de Grabois y le canta a las 40. A ver qué dice la señora esta, vamos a ver. Y todos los que van con la chapita y tienen la caja de los derechos humanos me chupan un huevo. ¿Cómo? Que me chupan un huevo. No, creo que lo El toque, perro, Porque yo sí defiendo los derechos sí. humanos. Es por esta gente que, como Grabois, que maneja valijas de guita, que le, los convence de que tienen que ser pobres y que todos tenemos que ser pobres y cobrar un plan para que él nos maneje la vida y nos esclavice. Y vos mirás para todos lados. Eh, y la verdad eh, es como. es más de lo mismo. Mm. Parecen distintos. Salvo mi ley, que es nuevo, ¿viste? Que no le podemos decir nada porque recién llegó. Gracias por estar. Gracias a vos. Gracias a vos. La verdad que los vecinos necesitamos... Ahora, dice Gloria, vecina de Once, ¿no? O sea, es una vecina, no hace política la señora, no, no sé. Eso no lo sé, no tengo idea. ¿no? Espacios como este para contar lo que pasa en los barrios. Yo fui a hacer una nota a... frente a la estación de Once y volví para mirar que estaban haciendo un allanamiento en Perón. Nos acercamos ahí... Alguien de, de los... manteros. Perón es una calle que está ahí, cerca de la Plaza 11. Manteros de Grabois, lo voy a decir y lo voy a seguir repitiendo, eh, aunque a Juan no le guste, eh, me reconoció. Yo soy querellante en varias causas, pero además soy testigo de causas en las cuales eh, lo, los manteros víctimas de la extorsión, los aprietes, los golpes, porque no quieren entregar una parte del plan que le dio el MTE me vinieron a pedirme ayuda, entonces los acompañé a hacer la denuncia y gracias a Dios en los juzgados funcionó. Muy bien. Sí, ver, de bien. hecho, la señora que aparece sí. como puntera de Grabois en 11 del MTE está eh, imputada y en una condenada por golpear a la gente que no le quiso dar la plata, parte del plan que le exigían supuestamente para pagar la vereda. Bien. Grabois es el, el, el protector. Pero muchachos, a ver, a ver... Pongamos las cosas en claro amigo Si es re obvio que Grabois está atrás de todo eso Vos te pensás que el manterito va y pone su mantita y, y, y él solo está Atrás tenés una organización mega gigante Mega criminal Que banca y soporta todo eso En su momento el gobierno de la ciudad Yo recuerdo, no me acuerdo en qué fecha exactamente Pero sé que en su momento habían pensado En ponerle un predio gigante Para que todos los manteros tengan su feria ahí Ellos dijeron, no Nosotros queremos estar acá ellos con los que tienen atrás, por ejemplo, este Grabois. Que Grabois es el típico zurdo con, con, con iPhone, ¿entendés, boludo? O sea, el chabón es mega multimillonario. O sea, es un tipo multimillonario que se hace el zurdo, se deja la barba, pero después usa camperas importadas, se va de vacaciones a Europa, usa un iPhone 14 banks, ¿entendés, boludo? No me jodas. se hace el que hace la revolución, anda a cagar, Grabois. ¡Qué mentira! El protector de los excluidos y el que los excluye y los esclaviza y, y necesita que estén en ese sector del sistema para que él pueda recibir las bolsas de plata que recibe de la ciudad y de la nación. Pero hay un montón de cartoneros informales que están tirados en la calle fumando Paco. ¿Y el, el, el, el rey de los excluidos qué está haciendo por esa gente? Cuando tiene una millonada de plata de, de co de, a, para cooperativas que le da la RETA. ¿Qué hace si vos decís algo que no te gusta, que no le gusta? Entre... No, la RETA solamente no. Y Cristina también, y, y, y Alberto Fernández también, y Bol, eh, Volnovich también, y Sergio Massa también. ¿Entendés? Vos decís, a mí no me gusta tal cosa del movimiento de trabajadores excluidos, o lo que está haciendo la política de Grabois sí. con los pobres, te, te aplica mafia, como dicen en la calle. Obvio. O sea, seguramente mandó al, al, al grupo América un, una nota el movimiento de trabajadores exclusivos. No, no no lo sé no me lo bueno, te lo, porque a mi trabajo mandaron no sé, no a sé. mi trabajo mandaron pidiendo la cabeza, ¿sabes? ¿Tu cabeza? Claro, a mi trabajo mandaron, pidiendo explicaciones de por qué yo trabajo ahí. ¿Vos dónde trabajas, Pablo? lo querés contar? Ya no trabajo más ah. en un organismo internacional de derechos humanos del que tuve que renunciar el 31 de diciembre porque apretó tanto graboy. En general, esa gente cree que son los dueños de los derechos humanos. Son los dueños de los pobres también. Porque a él, ¿entendés? Con la excusa de los pobres y de los excluidos, le dan valijas de plata la nación y la ciudad. ¿Y qué hace? Ahí está. Ahora sí me gustó. La nación y la ciudad. Porque dijiste la reta antes. La nación también le baja un fangote de guita. Pero un fangote no. Le, le, le bajan un, un tren entero de guita. ¿Y qué hacen con la guita que le dan a las cooperativas, por ejemplo? ¿Qué hacen? Le bajan guita a las cooperativas que dicen movimiento de trabajadores excluidos. Sí, sí, pero después los trabajadores le dan a cada trabajador, por ejemplo, trabajador entre comillas, o algunos que sí lo son, y otros no, otros solamente cobran planes para ir solamente a las movilizaciones. Ahora, le dan, por ejemplo un plan de un potencial trabajo y un, no sé, la garrafa la garrafa social y capaz que son 15.000 más 30.000 son 45.000. El chon no hace nada, de esos 45.000 grabo y se queda con capaz que 20.000 y le da 25.000 al chabón. Pero ve, se queda con 20.000 de cada uno de toda esa gente que recibe todos esos planes. ¿Sabes la cantidad de gente que es? No, no, no tenés, no tenés una idea la que se chorean en Argentina. No tenés una idea. Y vos que vas a laburar a tu laburo, como yo, como cualquiera, por sus 70, 80, 90, 100, 120, 150, no importa, lo que cobres, lo que vos quieras. Pero después, cuando vos estás laburando, esto te corta en la calle, boludo. Y vos no podés seguir laburando. Porque, por ejemplo, sos remisero, sos tachero, o sos colectivero, como me pasó en su momento, y estás remisando para llevar el pan, para parar la olla en tu casa... Y no podés hacerlo. ¿Por qué? Porque te cortan la calle. Porque dirá, hoy te corta la 9 de julio, te corta eh, Belgrano y 9 de julio. Y no podés salir de ahí. ¿Entendés? Porque el chabón te dice, no, movete para acá, anda para allá, dobla para allá. ¿Y vos quién sos para decirme, entendés? ¿De dónde, ¿A dónde tengo que ir? No, no, pero ellos son excluidos, supuestamente. Y boludo, y nosotros también, ¿qué te pensás? Laburaba casi 14 horas para poder llevar el, plan, el pan a mi casa. ¿Qué con eso? Los mete más en la pobreza. O sea, yo no tengo nada que eh, discutirle ni, ni pedirle disculpas, renuncié Juan, vos pediste mi cabeza y yo renuncié Porque yo voy a seguir abriendo la boca y diciendo lo que pasa en la ciudad Dios, Le cueste, al que le cueste Y todos los que van con la chapita y tienen la caja de los derechos humanos, me chupan un huevo ¿Cómo? Que me chupan un huevo ah, creo que un ¿Entendés? Huevo. Porque yo sí de... El pelado le dice, ¿cómo? Tipo, ¿cómo? No, no, no entendí lo que dijiste me chupan un huevo, dijo. Ah, me queda claro, dice. Voy. Defiendo los derechos humanos. Sí. Me tienen harta, ¿entendés? Vivimos mal, pero todos vivimos mal. Y en parte es por esta gente que, como Grabois, que maneja valijas de guita, que los convence de que tienen que ser pobres y que todos tenemos que ser pobres y cobrar un plan para que él nos maneje la vida y nos esclavice. Porque además de ser el rey de los excluidos, los esclaviza a los excluidos. Pero por supuesto, pero eso está fuera de discusión Pero quién, yo entiendo que hay gente que es cabeza de termo Mira, anoche estaba discutiendo con un ex compañero de laburo También que decía No, porque sos, sos un antipatria Yo no soy antipatria, amigo No soy antipatria, me estás diciendo una pelotudez Lo que yo no quiero Es que cada uno pueda hacer lo que se le cante las reverendas pelotas Acá en este país Voy y te corto la calle, ah, listo, porque yo soy excluido Pero boludo, ¿y qué quiere que hay? ¿Qué querés que yo también sea pobre? ¿Para qué? ¿Para qué grabó? Yo no quiero que grabó y venga y me dé 60 lucas por mes en un plan no quiero, no me interesa, ¿entendés? yo quiero salir por la mía pero esa es la cultura que me inculcaron mis viejos ¿entendés? mis padres me dijeron, tenés que estudiar, tenés que romperte el culo tenés que ir a laburar, llegá temprano, si tenés que irte tarde y bueno, andate tarde, tenés que comerte alguna, y bueno, es así macho es lo que yo le inculco a mi hija yo no quiero cobrar 60 luquitas de un plan para que Grabois después me robe 10 mil a mí, 15 mil a otro, 10 mil a otro y así se junte, que el chabón tenga 500 mil millones de pesos porque estoy casi seguro que lo tiene, y yo con, contento acá porque me he tirado en mi casa cobrando 40 lucas por mes. No quiero eso. Y no quiero eso para mi país. Porque está mal, boludo. Si cobras un plan sin hacer nada, está mal porque te perjudicás vos. Porque te empobreces vos. No solamente a nivel económico, macho. Porque la inflación hace que cada día tu peso valga menos, sino que a nivel cultural e intelectual. ¿Entendés? Tu intelecto sin hacer nada y estando... ...rascándote las bolas en tu casa... ...sin hacer nada... ...durante 365 días... ...yendo solamente a los actos... ...¿entendés? ...firmando planilla... ...te hace mal... ¿no? Te, ...te hundís vos... ...y después viene la próxima generación... ...porque vas a tener un hijo... ...ojalá... ...y que salga todo bien... ...y vas a tener un hijo... ...y ese hijo... ...va a pensar igual que vos... ...¿entendés? ...va a pensar lo mismo... ...va a decir... ...ah, bueno, pero si papá... ...se rasca las bolas todo el día... ...y cobra... ...el vecino de al lado... Por decir algo, papá se rasca las bolas todo el día y cobra tres planes, tiene 70 lucas. Se rasca la bolas todo el día, tiene 70 lucas. El vecino al lado va a laburar una fábrica, se levanta o de seguridad, o de lo que sea, o remisea, lo que fuere y se trae al mes 70 lucas. ¿Por qué me voy a romper el culo laburando 12 horas para sacar 70 lucas si rascándome las bolas en mi casa me dan 70 lucas? Eso es lo que está mal. Porque después las generaciones y la cultura va decayéndose cada vez más. El valor de la vida vale cada vez menos. La cultura es cada vez peor. La educación, la salud. Cuando vos no podés pensar, no tenés educación, te pueden manejar. ¿Entendés? Porque no tenés herramientas. Pero bueno, me voy, dale, sigamos viendo el video, perdón, mala malamente. La gente le tiene miedo a los punteros de Grabois en 11. Lo agarró a fierrazos al sí. hombre que eh, no quería eh, pagar eh. la parte vamos, de vamos, pero... Ellos contaban que les daban el plan, primero les ofrecían el plan, los captaban. Y después eh, de ese plan, cuando el plan llegaba, tenían que darle, está en la causa. Eh, el, eh, cuando llegaba el plan le tenían que dar una comisión cuando recién llegaba. Que era como ponerle, en ese momento era 16 mil pesos, le tenían que dar mil 6, 6 pesos a la puntera de cada plan que llegaba. Pero luego, cada mes, le tenían que dar 4.000. Eh, era como una comisión para, porque te consiguió el plan. O sea, yo no me voy a pelear con el mantero, porque el mantero es el último eslabón. Estoy 100% de acuerdo. El mantero es el que tiene que parar la olla en su casa, es el que tiene que llevar la comida a los hijos, está bien, el chabón está laburando ahí el zorete es el Grabois y toda la mafia que tiene ahí pero Grabois es un ejemplo, hay 100 millones boludo, ¿entendés? hay 100 millones de punteros como Grabois de gente que da vergüenza y asco, porque da asco, loco porque ese es un antipatria ¿Entendés? No el que dice, ah, bueno, no, porque yo laburo, que esto, que lo otro, y bueno, entonces los que los piqueteros, si cortan me rompe la bola, ah, entonces no querés a los piqueteros en la 9 de julio, sos un antipatria, sos igual que Macri. Eh, te dicen cualquier pelotudé, la verdad. Cabeza de termo, boludo. ¿Entendés? Es el tipo usado, sometido, esclavizado. O sea, tiene que ir oír a, a lo que le dice la puntera que tiene que hacer. Le tiene que entregar la guita porque si no le pega. Sí. Le, les quitan... ¿A las mujeres? Eh, claro. Sí. Le, o sea, aplican mafia. Porque nosotros no tenemos un problema con los panteros. O sea, a nosotros no nos gusta que, no, que hace, hagan uso indebido del espacio público porque existe una ley que dice que no se puede. Para Entonces, que... lo que yo le digo al, al, al, al gobierno, al, al, a todos, es, bueno, vos querés que usen la vereda, haces el acuerdo, le liberás la vereda, cambiame la ley. Entonces, yo no te molesto más diciéndote que esto es ilegal. Ahora, cuando eso... le pegaron a las mujeres ahí, estaba seguramente eh, Elizabeth Gómez Alcorta, que fue ministra de la mujer, defendiéndolas o no. no. ¿Tú es abogada, no es abogada del CELS? Sí. sí ¿O no? ¿No estaba ahí? Ni Donda, ni... ¿Ah, a dónde no estaba... No... Ah, ¿dónde tampoco está? Mira, mira vos. mira qué bonito, ¿no? La, supuestamente era. La... Ni Pietra gala, Pietra gala la otras, Todas las, las reinas de los derechos humanos, ¿no? Sí, sí, está bien. De de los humanos. Derechos ¿No humanos? estaban ahí? No, ninguno. Ah. Porque ellos defienden? Volnovich tampoco, ¿no? Mayra Mendoza también, porque siempre Mayra Mendoza en el Twitter y toda esa mierda se pasa hablando boludece de los derechos humanos y todo eso. Pero... Defienden los derechos humanos de Grabois, pero los míos no. Claro, claro. Me operaron en Twitter. Es como... Bueno, ahora vamos a escuchar. Es como boludo cuando te dicen... Bueno, para, vamos a seguir escuchándola porque si no me enrosco la Pero no en la solamente mía. me operaron todos grupos kirchneristas, ¿entendés? Pero arrobando a... Eh, no sé, a todos, ¿viste? A Itaí Hasman, a Juan Grabois, a, diciendo Itaí que, es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Eh, sí, es senador, me parece. El diputado no, es de izquierda. Gran. Ah. Patria, patria bueno. Grande que es el espacio de Grabois. Eh, ah, ok. O sea, decía, y entonces los trolls kirchneristas decían abajo. Patria Grande, sí, patria Grande para ustedes, para los que chorean toda esa guita, la patria Grande. Después del 40% de la población que está cagada de hambre, ah, para ellos no es la patria Grande. ¿No? Los derechos humanos no, no son para, para el que está parado en la esquina de una parada de colectivo a las 4 de la mañana y te meten un cuetazo, te, te meten un fierrazo, te meten un tiro para chorearte el celular, y las tres loquitas que te llevaste al laburo porque capaz que pasa algo tenés que cargar la sube eh, te comprar la comida en el laburo o salir del laburo y tenés que comprar, no sé, una mochila para tu hija, o lo que fuera ¿entendés? Para, para el laburante no hay derechos humanos el derecho humano es para los piqueteros para los chorros y para los que se rascan los huevos ahí sí tener derechos humanos Ajo. Eh, que la renuncien que la renuncien ¿entendés? dos días, entonces, primero mandó una nota hay una chica o que... sea, esta gente nacional y popular pedía que te echen de un organismo sí, de derechos humanos claro, oh, okay. pero además yo... eso es otra cosa, me encanta, nacional y popular y popular, boludo si grabó y es un chabón que tiene más guita que yo creo que todo lo que vemos este video, que no sé cuánta gente será poquita seguramente, pero el chabón Juntando todo lo que vemos este video y todo lo que nosotros podemos llegar a juntar de guita, el chon debe tener 1.500 veces más. Qué popular, de popular no tiene nada. Yo no entré ahí porque es narista, ¿sabes? Yo entré ahí porque trabajo en derechos humanos. Claro. Si hay algo que sé hacer, es laburar en derechos humanos. Entonces, eh, claro, o sea, los derechos humanos, eh, eh, o sea, de Grabois son para Grabois y, y para sus amigos kirchneristas Perfect. en este momento los derechos humanos y la valija digamos, la caja de los derechos humanos es kirchnerista, es tristísimo la caja o de plata Claro. pero por supuesto por supuesto que es kirchnerista desde luego que sí, eso está clarísimo me parece que cualquiera que tenga dos dedos frente sabe que sí, y además no solamente los derechos humanos que además está tan bastardeada el tema de los derechos humanos acá otro día vamos a hablar de los derechos humanos, porque si no me metiendo y el video se hace de una hora, pero es que es así, las cajas son de los K. Eso te iba a decir con respecto a la policía. Yo, o sea, empujé causas solita en mi alma y terminaron en disponibilidad. Sí. O sea, no es que yo tengo la gorra puesta y los defiendo, porque en este caso yo no encontré, pero no quiere decir que no exista el vínculo, sí, sí. ¿entendés? Porque ella, la puntera de Grabois de 11, se jactaba... Y e Incluso decía que si no le pagaban eh, el, el, el, el, el importe por el cual ella iba a alquilar la vereda, llamaba a la brigada y la brigada le secuestraba a ese que no ¿Qué pagaba. ¿Qué pasaría si vos... Eh, ¿Cómo se llama la, la señora esa, o señorita? La puntera de Grabois sí. en once, sí. Luzmeri Villanueva Dioses. ¿Luzmeri Villanueva, Villanueva Luz... Dioses? Bien, ¿Qué pasa si vos le llevás una, eh, una manta a la puerta de su casa a venderle... Y yo vive en Rivadavia, vive en ONCE. Sería sí. una buena idea ponerle una bardulería. ¿En la puerta? Claro. Ah, no. Yo tengo una consulta. ¿Qué opinas vos con respecto a...? Y entre nosotros hay confianza y por eso te puedo tutear. Pero eso está eso está mal. O sea, responder con la misma moneda, eso no estoy de acuerdo. Para eso están... Yo sé que algunos se va a calentar y decir, ¡eh, no, te hay que matarle! Eso para mí está mal. Responder con la misma moneda, yo sé que en la calentura no puedo decir, sí, hay que hacer esto, pero está mal, para eso están las leyes muchachos, para eso está la constitución, para eso está la constitución de la ciudad de Buenos Aires que es una ciudad autónoma para eso están los, los organismos estatales para que se cumplan las leyes si estás haciendo algo indebido afuera o vas en cana o pagas la multa correspondiente, no es que voy y te, te escracho, eso está mal no corresponde, porque si no es la ley de la selva ¿Entendés? Un día, eh, yo estoy, mirá, que estoy totalmente estoy en las antípodas de Grabois, o sea, totalmente en la otra punta de Grabois. Sinceramente, ahora, si el chabón está en el, en, el, en el shopping abasto tomando un helado con su hija, yo no le voy a hacer un scratch. ¿Entendés? Lo que sí, me voy a matar con el chabón, en el en sentido figurado, en, en los tribunales, porque te voy a meter denuncia, denuncia, denuncia por todo esto que está diciendo. Ahora, el chavo está tomando un helado con la hija, con el hijo, no sé qué. No le voy a decir, eh, no, porque vos grabó y la coña y demás. No, no, no corresponde. Cada cosa en su debido momento y en su lugar. Eh, policía, por ejemplo, a mí me informó que hizo una inteligencia de tres meses para hacer 20 allanamientos que dio como resultado positivo 462 bultos de, de, de toda mercadería. ¿Tres meses de inteligencia se necesita para saber lo que está pasando ahí? No, obviamente. Si los vecinos sabemos dónde están los depósitos. Y sabemos. y siempre me da, de mercadería, ¿correcto? Siempre me da risa, me da risa cuando te pasan el parte para prensa, como yo soy periodista, claro. a mí me pasan también el parte, eh, prensa del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, te pasan el, el parte, y vos ves, o sea, los locales que allanaron ve los bultos que sacaron y lo que te dice el parte y vos decís, oiga ¿entendés? ve por qué, eh, por, ¿entendés por qué no confío en nadie? yo en ese sentido político, o sea, policía, juez, fiscal es lo sí, mismo pero Sí, o sea, viste eh, yo decía, la mercadería por eso la mercadería, una parte de la mercadería pero pará, una cosa es el policía raso así como estábamos hablando recién del mantero raso que son laburantes, macho yo entiendo, todo lo que vos quieras el policía es un laburante es un laburante más así como el mantero es un laburante más el tema son las cabezas, la que ella dijo, la puntera y más arriba Grabois y en el medio los escalafones intermedios de esa organización criminal y tal vez el, tal vez no, y el policía como te dije recién es un laburante, vamos arriba a las cabezas, a las cúpulas de esas policías ¿por qué está pasando eso? ...que se secuestra, vuelve a la calle. Claro. Si vos sí. ibas bueno. caminando con este cordón policial, dame el cordón de la policía de nuevo, con Gloria en el medio. Esteban, ese cordón eh, fue porque a mí se me vinieron 30 personas de para... esas a golpearme. Pues para eso, si vos no ibas ahí caminando... Me molían a palos. Te molían a palos. Pero obvio... Los ¿Cómo? manteros de Juan Grabois me molían a palo. ¿Cómo se llama la ministra de la mujer ahora, la, la mujer puntana? Perdón que no, no recuerdo el nombre. Disculpe, yo estoy tan improvisada. Massina, Macina, sí. Eh, estaría bueno que esa abogada, ¿no? Sí. sí. Que, que la doctora Massina eh, la ayude a Gloria o no. <risa> o, o... o sea, en este país, lamentablemente, boludo, o sea, lamentablemente, no importa de, no importa que tengas razón o no si bien la razón, no quiero profundizar pero es algo subjetivo porque vos tenés tu razón, yo tengo las mías pero en el común denominador se supone que el que está haciendo algo malo o algo ilegal, no, es, no tiene la razón ahora, acá se plantea todo desde la ideología ah, sos de derecha listo, no importa, vos no tenés razón sos de izquierda, listo, no tenés razón no, no, hay que ver cuál es la postura y si sos eh, ministra de derechos humanos o, o de lo que fuera Vos tenés que escuchar las partes y actar en consecuencia, ya sea que tenga razón el de derecha, el de centro o el de izquierda, es lo mismo. El Ministerio de la Mujer es para las mujeres que piensan como ellos. Ah, es ¿para ellos sí, es? Sí, es para... Boludo? Exacto. Para, es una caja más. Ah, qué boludo, no me había dado cuenta. Una caja más. <risa> <risa> eh, en todo este tiempo, ¿algún partido político, crack, legisladores de la ciudad se, se acercaron a ustedes? Sí. Sí, obviamente, que sí. Los tiempos electorales se, se acercan. Eh, es como... Eh, o sea, viste, uno... Yo muchas veces pienso en, en hacer política partidaria. Porque estoy remando hace 10 años, en el llano, digamos, y la verdad es que uno consigue un montón de cosas, eh, pero tiene que dar muchas brazadas. Entonces Bien. a veces pienso, bueno, pero... Uno también te, se tiene que asegurar de, de, de dónde, en qué rincón. Y vos miras para todos lados eh, y la verdad eh, es como es más de lo mismo. Mm. Parecen distintos, salvo Milei que es nuevo. Viste que no le podemos decir nada porque taribu, recién me llegó. Pero el resto, o sea, son más o, de lo mismo. O no te explico, esa sí. es la. La mina, el único chon que destaca es Javier Milei. Es lo que yo iba a decir, Javier Milei. Le gusta a quien le guste o no le gusta a quien no le guste. Lo lamento, muchachos. Pero es el único tipo que piensa y hace, actúa en consecuencia sus palabras. Después puede que esté equivocado. Puede que, como él dice, el eh, libre intercambio de monedas, que entre paréntesis, dolarización, se pueda llevar a cabo o no se pueda llevar a cabo. Puede ser que lo del Banco Central sea un error. Puede ser que todo su plan sea un error. Ahora, el tipo actúa... En consecuencia, eso no lo puede negar nadie. Decime, yo tengo una pregunta a vos que estás del otro lado, ¿cuántos políticos que vos conozcas donan su dieta, donan su sueldo? ¿Lo sortean? ¿Cuántos? Listo. No más palabras, señor juez. La comisaría 3C, que es la sí. nueva, la que crearon en la comuna 3, sí. El, eh, cuando llegó la nueva comisaría, cuando, digamos, la cúpula y demás, empezaron a, a recorrer los lugares donde está Bayo. Eh, y ellos le, le vendieron, yo no sé si es verdad o no, le vendieron a sus compañeros, ese es un audio de un grupo de WhatsApp de Bayo, eh, en el que uno de los punteros le asegura que ya arregló con la comisaría. Bueno, ahí está el logo de arreglar la pala. Muchachos, volvemos a lo mismo recién, arreglo con la comisaría, como decía la señora Gloria, no tengo el gusto de conocerla, pero eh, vuelvo a lo que decía recién, los policías rasos no tienen la culpa, los laburantes no tienen la culpa, los manteros no tienen la culpa, los que están arriba son la podredumbre, son la bosta que cagan nuestro país. Se cagan en todos y cada uno de nosotros, no solamente en vos y en mí, sino en vos, en tu viejo, en tu vieja que son tal vez jubilados, y tal vez con la mínima, en tu hijo, en tu hija, en tus hijos, en tus nietos, en todos. Bueno amigos, gracias por estar de otro lado, gracias por escucharme. Di solamente mi humilde opinión, no soy nadie, no soy nada en este mundo, pero por lo menos puedo expresarme libremente en mi canal. Muchas gracias, cuídense. Sigan a agarrar la pala que está muy bueno. Es un hermoso canal y es bastante picante. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau.